Hola genios y bienvenidos a la parte número 4 del curso de termodinámica. El día de hoy vamos a concentrarnos en todo lo que tiene que ver con comparación de propiedades termodinámicas. Todo esto para definir los estados termodinámicos. Vamos a aprender a saber en qué situación nos encontramos para luego ver esto en las tablas de vapor y definir completamente el estado de termodinámico así que por favor saca tu libreta para que anotes toda esta información que va a ser muy valiosa y no siendo más, comencemos antes de empezar a comparar las propiedades vamos a anotar algunos conceptos y algunas formulitas vamos a hablar de una masa de líquido quiere decir que va a haber una proporción de parte de líquido, o sea que vamos a definir esta variable como un m sub f donde M se generaría fluido, entonces M sub F y masa de vapor lo vamos a llamar M sub G donde G lo vamos a considerar como gas o en este caso sería vapor entonces masa de líquido, masa de vapor ahora vamos a hablar de calidad, ¿qué es la calidad? entonces definámosla, es la relación que existe entre la masa de vapor y la masa total. Es decir, que podemos expresar la calidad de la siguiente forma, x es igual a un m sub g, Es decir, que podemos expresar la calidad como la masa de vapor, en este caso ya sabemos que va a ser mg, sobre la masa total. Pero, ¿qué es esa masa total? La masa total va a ser igual a la suma de la masa del líquido más la masa de vapor. Estas ecuaciones, por favor, anótenlas, ya que son importantes. Esta es la fórmula de calidad. Y esta es la masa total. O sea que son conceptos importantes y saber que ya sabemos que esto es la masa de líquido y esta la masa de vapor. Vamos a mirar entonces otras propiedades. Genios. Ahora tenemos la siguiente propiedad: el volumen específico. Son los volúmenes ocupados por unidad de masa de un material. Estos pueden ser líquidos y gaseosos. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a hablar de un volumen específico, miren que la V es un poco cursiva, si es de F, ya sabemos que F es fluido o líquido, entonces vamos a decir que este es el volumen específico de líquido. Y si tenemos un VG, vamos a decir que es el volumen específico pero de vapor, para que lo diferenciemos, F y G. Ahora bien, ¿qué unidades tiene el volumen específico? Si hablamos del sistema internacional vamos a ver que las unidades son metro cúbico por kilogramo y cuando hablemos de sistema inglés vamos a hablar de pie cúbico sobre libra. Sistema internacional y sistema inglés, para que lo tengan muy claro cuando toque trabajar en un sistema o en el otro. Veamos qué ecuaciones rigen estos volúmenes. Antes de continuar, quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de Industrias El Reflejo, limpieza y calidad que brillan. Veamos algunos de sus productos, la crema lavaplatos en sus diferentes presentaciones y aromas, tanto limón o chicle. También podemos ver el sellador de pisos Destacándose el sellador escarlata en sus diferentes presentaciones. Si quieren contactar, pueden ver los teléfonos que aparecen en pantalla y contactarlos también a través de su página web. Ahora, continuemos. Ahora, continuando, sabemos que el volumen específico de líquido va a venir dado por la siguiente ecuación. Vamos a hablar de un V sobre la masa de líquido y también vamos a tener un VG que va a ser igual al volumen pero no sobre la masa de líquido sino sobre la masa de vapor. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que V va a ser el volumen total, que MF o MG van a ser masa de, de líquido o masa de vapor respectivamente, o sea que estas ecuaciones son importantes, ¿por qué? porque definen propiedades termodinámicas, el volumen específico, es una propiedad que se necesita mucho para análisis y definición de estados termodinámicos, ahora vamos a comenzar a analizar estas propiedades y esas comparaciones, veámoslas. Bien, genios, esta es la parte más clave del capítulo de hoy. Vamos a empezar a comparar cada una de estas propiedades. Vamos a analizar primeramente por temperatura, o sea que vamos a comparar por temperatura. Digamos que tenemos la siguiente pareja. Tenemos una pareja de presión y de temperatura. Vamos a comparar por temperatura, quiere decir que a esta presión vamos a buscar algo que se llama... Una presión, perdón, una temperatura de saturación. Entonces vamos a poner acá un T-SAT, una temperatura de saturación. Quiere decir que es la temperatura a la cual se satura, digamos, en esta presión. Esa será la temperatura de saturación. Ahora bien, vamos a comparar entonces. Esa temperatura, ¿qué pasa si es mayor a la temperatura de saturación? o qué pasa si es menor a la temperatura de saturación ustedes eligen qué camino usar pero entonces vamos a empezar por ahora comparando temperaturas pero también lo podemos hacer con presiones ya lo veremos primeramente miremos con temperaturas si la temperatura que tengo es mayor a la temperatura de saturación vamos a hablar de un vapor sobrecalentado o sea que esta es la condición que debe tener es un vapor sobrecalentado si la temperatura es menor a la temperatura de saturación vamos a hablar de un líquido comprimido o sea que esta sería la condición si es mayor vapor sobrecalentado y si es menor es un líquido comprimido entonces esto como primera medida por favor tomemos nota de esto que esto es muy valioso y vamos a ver el cambio si ya no analizamos por temperatura sino por presión, veámoslo. Ahora bien, comparaciones con respecto a la presión, con esta temperatura vamos a buscar una presión de saturación, o sea que vamos a llamar una PSAT y vamos a hacer las comparaciones, entonces ¿qué pasa si es mayor la presión? ¿Qué pasa si esta presión es menor a la presión de saturación? Entonces, ¿qué tendríamos? Si la presión es mayor a la presión de saturación, vamos a tener un líquido comprimido. Caso contrario, si es menor, vamos a tener un vapor sobrecalentado. O sea que esta es otra forma de comparar que es importante. Ustedes pueden comparar ya sea por temperatura o también por presiones. Ya es la que a ustedes mejor les parezca. Bien, veamos otro caso que es de importancia mirar. Ahora el siguiente caso es cuando tenemos propiedades que son diferentes a la presión y temperatura. es ¿qué hacemos allí? Vamos a analizar qué ocurre. Estas propiedades pueden ser, si ya hablamos de presión y temperatura, podemos hablar de volumen específico. También podemos estar hablando de entalpía, que luego lo veremos. Entalpía. También podemos hablar de energía interna. Y de entropía. O sea, son propiedades que diferencian la presión y la temperatura. Entonces veamos, por ejemplo, que la propiedad se compare, una propiedad X... Y digamos que sea mayor a esta propiedad, pero de, en estado vapor. O que la propiedad sea menor a la propiedad, pero en estado líquido. Quiere decir, por ejemplo, que tengo un volumen específico y lo comparo con el volumen específico de vapor. Asume lo mismo, un volumen específico con un volumen específico de líquido. En el primer caso, si la propiedad es mayor a la propiedad de vapor, vamos a hablar de un vapor sobrecalentado. Y cuando hablemos de que la propiedad es menor a la propiedad de líquido, vamos a hablar de un líquido comprimido. O sea que esta es otra forma de comparar las propiedades de estado Entonces Que sean, no olviden Diferentes a la presión Y diferentes a la temperatura o sea que Esto quiere decir que no voy a tener Parejas presión-temperatura Voy a poner por ejemplo presión con un volumen específico O temperatura con entalpía Pero ya no van a estar Estas dos propiedades Combinadas En este caso aplica utilizar esta forma de comparación Veamos un ejemplo para que nos quede más claro por favor, genios, pongamos mucho cuidado a este ejemplo práctico. Tenemos esta pareja, presión y volumen específico. Pero no olviden que esta propiedad podría ser cualquier otra. Podría haber sido entropía, podría haber sido entalpía. Pero en este caso tenemos solamente presión y volumen específico. ¿Qué vamos a hacer? Con esta presión vamos a hallar, puede ser ya sea un BF o también puede ser un BG. Cualquier camino es indiferente. Vamos a tomar, digamos, que el volumen, vamos a tomar que es este volumen específico G. Vamos a comparar este volumen que tenemos acá con el volumen específico de vapor a esta presión. Y nos ponemos a mirar, digamos, que ese volumen específico que tengo acá supera al VG. ¿Cómo lo supera? Entonces ya sabemos que tenemos un vapor sobrecalentado. Es decir, que este es el estado termodinámico. Tenemos que es un vapor sobrecalentado. O sea, que aquí ya hemos definido ese estado termodinámico. Podemos haber hecho también lo contrario, hemos podido trabajar con el volumen específico y hacemos la comparación. Entonces, es importante mirar qué es lo que tenemos allí. Ahora veamos una cuarta forma que se nos puede presentar, en la cual ya no cumpla ni la primera ni la segunda en la tercer caso Veamos esta última que es bien importante Bien genios Esta es la cuarta forma de combinación Que podemos utilizar Que es la siguiente Propiedades diferentes a la pareja, presión y temperatura Pero qué cambia aquí Ya hemos visto Si el volumen específico es mayor Al volumen específico de vapor O un ejemplo Y que el volumen específico sea menor Al volumen específico de líquido No olviden que esto puede aplicar para cualquier propiedad pero, ¿qué pasa si en vez de menor es mayor? O sea, si la propiedad que está acá supera esta, pero no supera esta, quiere decir que la propiedad va a estar, va a ser mayor que la propiedad en estado líquido, pero menor que la propiedad en estado vapor. Esta consideración es muy importante, por favor, saquen esta Dentro de sus apuntes, es muy importante Si la propiedad es mayor al líquido Pero menor a la propiedad de vapor Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, miramos acá Que cuando ocurre esto Vamos a encontrarnos en algo que se llama calidad O sea, que aquí vamos a tener calidad Entonces, cada vez que nos encontremos en este caso Vamos a saber que tenemos una una nueva propiedad que la vamos a llamar calidad que ya sabemos que es la masa de vapor sobre la masa total entonces esto es bien importante calidad veamos cómo podemos sacar la calidad con esas propiedades esta es la fórmula que debemos aplicar si nos encontramos en el caso de que tenemos calidad entonces tenemos la propiedad la propiedad en estado líquido la propiedad en estado de vapor menos la propiedad en estado líquido entonces ¿cómo sería? replacemos esto para que lo veamos si acá tenemos digamos que es un volumen específico, vamos a decir que es el volumen específico de líquido más la calidad por la diferencia del volumen específico de vapor menos el volumen específico de líquido. Pero esto lo podemos representar de la siguiente forma, podemos decir x bfg. esto significa la diferencia del vapor menos el líquido. Ahora bien, como quiero despejar la calidad, voy a pasar, esto que está sumando lo paso a restar, nos quedaría menos BF, y esto que estaría multiplicando lo pasaríamos a dividir. Esto nos daría el valor de la calidad. Entonces, esta sería otra fórmula. No olviden que esto aplica para cualquier propiedad. Acá podría haber estado en talpías, o sea, Hs, lo mismo entropías. y... Todas las otras propiedades que sean diferentes a la presión y la temperatura. Bien, con esto daríamos por terminado esta tercera parte del curso de termodinámica. Muy importante. Ahora, en la próxima parte, veremos el manejo de las tablas de vapor. Estas tablas de vapor las vamos a aplicar utilizando esto que acabamos de ver. Vamos a empezar a combinar propiedades y a definir ya con valores, donde nos encontramos la ubicación y esto nos lo va a permitir las tablas de vapor por eso en la parte baja del video pueden encontrar un enlace el cual dice danstein1 y allí van a descargar las tablas de vapor para qué es esto de forma práctica nos va a servir para en el próximo video corroborar los datos y los cálculos que se van a hacer entonces es muy importante muchachos por favor, ingresen allí y la tendrán a su alcance. Con esto daríamos por concluido esta tercera parte. Y no olviden que este video contó con el patrocinio de Industrias El Reflejo. Les voy a dejar una pequeña reseña de nuestro patrocinador. Somos la empresa líder en productos de aseo, desinfección y protocolos de bioseguridad. Industrias El Reflejo, una empresa orgullosamente manizaleña con proyección nacional. Despachamos pedidos a todas las ciudades y somos distribuidores mayoristas de alcohol para el eje cafetero. Domicilios 874-2009, www.industriaselreflejo.com. Limpieza y calidad que brillan. Si te gustó mi video...